Um, ojalá que Funcione todo esto uh, Deje mi cable por ahí Yo creo que tengo Batería suficiente en mi control para Terminar esta Esta partida bueno, entonces me quedé en las afueras mm, Ya pasé lo que sería los primeros dos capítulos Que se ven en el primer episodio de The Last of Us La serie Y ahora se supone que voy con otros dos me parece No recuerdo muy, muy bien Pero parece que son las afueras y el, el museo Creo Creo, no, no sé No recuerdo muy bien este Todo este de su madre Ojalá que sí No sabrá tan difícil Porque ya no me acuerdo de Ya tanto tiempo que pasó Esto que sinceramente no lo recuerdo Ok Bueno, esto es lo que no se vio Mm. Bien, bien. Cuando te dé la... señal, corramos. Ahora, corre Aléjate de esas luces. Ay, wey, La tensión de la, de este, de escapar, pues no. No se vio tanto ahí dentro del, de la serie en este segundo capítulo De hecho, está interesante porque y dieron mucho contexto, o sea... Me agradó la idea de darle texto pero como que, bueno... Como son dos tipos de medios, son cosas muy muy diferentes ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ah Son cosas muy muy diferentes, entonces este... Eh, pues no, está, no hace mal, no se dañó el contexto ¡Ah! Ay, güey La verdad es que no se daña el contexto. Está mal. Chingue su madre, no. No, se supone que no. Porque me subían. Subieron... ¡Ah! Me, me empezaron a disparar. ¡Puta madre! Ya, ah, vale, madre. Ya lo arruiné. Qué baboso. Ah, bueno, ya ni pedo. Me vieron. ¡Chile! Sí, ¡Madre! ¡Ah! Sí, ya me habían visto. Puta madre. No, ya vale madre esto. Ah. Malición. Maldita sea, ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡No! Ah, ¡Me quedé sin balas! ¡Qué idiota! ¡Ay, que me mate! ¡Ni pedo! ¿Sabes si Sushi no, No tengo ni idea, eh. Y ya me pasé el 1 y el 2, me gusta más ese. ¿Cuál te gusta más, el 1 o el 2? El 1, ¿verdad? Sí, está muy chingón, claro que sí. Está muy chido, la verdad es que igual me gustó muchísimo más este este, este primer ah, juego que el, que el, que el, que el, que el siguiente. ya Como ya me vieron ah, me sea. Lo arruiné todo eh. No quería <risa> No quería Quería ser un poquito más sigiloso Pero sinceramente ah, ya, ya no me interesa Ya lo pasé, ya lo terminé Ya lo platiné ya sé que todos, casi todos los trofeos, entonces ya no me interesa mucho pasar este <coughs> este juego. Entonces, como les digo, eh, me interesó mucho la idea de traerle mucho contexto, darle el contexto necesario para que pues, empiece el capítulo así, todo poderoso, todo fuerte, con, con, tanta, con tanto nerviosismo por lo que está pasando en este mundo. Entonces, por eso me gustó, pero... Nah. Como que siento que hay demasiada información que eh, no fue necesaria en su momento con, con el juego. No te voy a spoilear, pero en mi habitación te estaré gritando cosas como matarlo o no es por ahí. Eh, no te preocupes, este Fabi, ya lo jugué, ya lo terminé. Eh, de hecho, estaría muchísimo mejor que me guiaras. Porque, este, ya no me acuerdo. <risa> bueno, ya no me acuerdo de algunas cosas o de cómo matar a los enemigos. Entonces, este, por ahí, por ahí está bien. No, no, no hay bronca, no hay problema. Este, tristemente ya no me acuerdo, pero pues quiero volver a revivir esta historia, volver a vivirla, volver a sentir todo este desmadre. Así que, este, pues ya. Yeah. Eh, por eso es que estoy volviendo a jugar para comparar tanto lo que es la la serie como lo que se vio lo que, se, lo, lo que vivimos acá en el juego. Así que pues sí nah, nah, nah, nah, me da el contexto me da bastante el contexto que le está metiendo al, a, a, a la serie. Digo innecesario para el videojuego. por el tipo de medio que es, pero bueno, se acepta. Vamos, vamos en bien. Es de mi agrado. Es de mi agrado. Oh mierda, otra patrulla. Todos abajo. Sube, Joel. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Hay tantos aquí? ¿Cómo se supone que pasamos? Entonces, bueno creo que para no seguir con la tensión de lo que es este el de la historia es que es muy, esa idea muy mucho y demasiado alargar el, el la serie es nada más por esto no ay güey toma de Chinga tu madre. ¡Ah! Chingate. No, oh, no, ya me mataron. ¡Au! Chale. Estoy haciendo todo, lo estoy haciendo todo bien mal eh. Bien horrible Y me está perdonando mucho el juego Me está perdonando demasiado <ríe> Y es que la verdad tengo mucha pereza De tratar de jugarlo Como debería de jugar, como lo jugué En encallado Dedicar el tiempo que le dediqué el sudor, las lágrimas, todo eso. Creo que si sí puedes brincarte Puedes correr y... Sin pedo se puedes pasar esto ¡Ay, güey! Sí, sí lo puedes hacer así Corren, todos, corren, todos, corren ah, ah, ah. Ya no hay más Ay, se quedaron Ay, ya ni pedo, que se queden ahí Ya ah, no importa, fui el último que quedó Ya, sin pedo todos. Ay, ah, ahí está. Y la niña, ah, ahí viene. <ríe> ¿Para qué sigues esos güeyes? Vas a gastar balas nada más a lo puro idiota Ya ah, que los maten los pinches hombres ¿O no? Mejor, ¿no? ¿Cómo era tu idea de Play? Es indestructible, pues ya la sabes Ahí está este, la idea de PlayStation A ver Este Ah, pues ya terminó todo Desmadre Mientras dejé que me medio maten Qué buen pedo Qué buena onda, qué buena onda. Luego de pensar, lo que todavía hace falta para terminar el juego, uff. Uf, uff, uff, uf, uf, Bueno, lo que no vimos en la, en la serie es todo todo esto, toda esta parte del juego, que es prácticamente escapar de las. De la zona de cuarentena este ya, digo ya le agrega un poco de atención, obviamente más gameplay para nosotros para poder este pues seguir disfrutando no de lo que, ¿no? de lo que uno uno uno compró que, que valga la pena tu dinero que valga la pena lo que andes gastando además tengo un golpe ah, quítate niña Ay, güey y ya eso fue eso es todo no es no serán cosa. Creo que lo más complicadito es el, el museo, me parece. Bien, se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess... ¿Qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer... No. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. ¡Por aquí! Si vamos por el centro llegaremos al capitolio al atardecer. Esperemos. Ay, ahora sí, prácticamente esto es este lo que todo lo que se vio dentro del capítulo. Dentro del capítulo de The Last of Us, nada más que pues no hubo lluvia. Sin lluvia. Y te día todavía para pues, para que la cosa se ponga más divertida, ¿no? Para que no le dé tanto miedo al televidente. Bueno, también cabe aclarar que esto ya no me acuerdo. <risa> no me acordaba de esto. Tanto tiempo, tanto tiempo que ha pasado. Tanto tiempo que ha pasado. No santo. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son hmm. muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena... ...para matar la mayor cantidad posible de infectados. Wow. Funcionó por un tiempo. ¡Qué chingón! Destruyeron todo. Eso, eso, mientras más, lo, mientras más lo vas descubriendo con el juego... ...está muy chingón. Mientras más lo descubres... ...poco a poco avanzas la historia con tu personaje... El diálogo de los personajes Que no tiene nada que ver con Por así decirlo, las, las, las cinemáticas Está padre Creo que eso es lo más interesante Bueno, lo, lo que hace más interesante el juego Obviamente Estas cosas no, no las puedes vivir En el en, en, en la serie Así que pues ahí, ahí está ¿no? Estoy buscando eh, Cositas para evitar Este Morirme tan rápido, así que perdón por andar dando vueltas Digo, también está chingón que vean cómo están los escenarios Bien bonitos, esta es la remasterización para Play 4 En Play 3 se ve bonito, pero uff Salto gráfico gigantesco Es un salto gráfico gigantesco ah, Digo, los mismos assets, ¿no? Pero sí, se ve, se ve muy Muy, muy padre Bueno, entonces los entornos Están muy bonitos El trabajo de, de crear todo este mundo Está muy chingón Es hermoso Es precioso Vale un chingo la pena uh. ¿Qué diablos fue eso? ¿Eso? ¿Escuchas eso? Sí, igual parece bastante lejos Mierda ¿Estamos a salvo? <susurra> Por ahora, vamos Qué maldito miedo estar acá. Cielos, es una larga caída. Aquí está el edificio del Capitolio. Sí, el Capitolio. Necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. Si, sí, no se logra ver por completo todo lo que uno como jugador puede disfrutar acá en el, en el juego. Claro, es diferentísimo, ¿no? Muy, muy diferente. A ver si esto, eh, digo después de tantos años se ve bien, se ve bonito, me gusta cómo se ve Digo obviamente un salto gráfico de esta parte al, al a, a la segunda, uff, me gusta mucho el, el, el cambio gráfico, eh, es hermoso, o sea, wow Está muy chingón y que y y bueno que modificada ya modificado Digo, no me gusta No, no tengo ganas de pagar este, los <ríe> Los tantos dólares que están pidiendo Bueno, los 50 dólares que están pidiendo Por la remasterización para Play 5 No tengo muchas ganas de pagarlo Pero, pero se ve que sí Hicieron un bonito trabajo Digo, con el mismo otro gráfico Y todo lo que se ve, no, pues sí, está chido. Uh, y creo que no hay nada más, ¿verdad? Uh, destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Esto es malo? Sin conocer. No nos quedemos por aquí. Qué horrible. Bonita caída. Horrible caída lo, También lo, una de las partes agradables y bonitas del juego Es este, es esa idea de De buscar ¿no? de, de encontrar este eh, Cosas necesarias para poder Crear tu inventario y Llenarte de armas Y todo eso, entonces Por esa parte está bien, y creo que nunca se va a ver Dentro del juego, entonces ah, bueno Estaría padre que De alguna manera Como que dieran a Entender eso, ¿no? Dentro de, de la serie Estaría ese, eh? interesante, sería chido Sería chido Que dieran, si no, pues vamos a a meterle aquí de eso de inventario y, y como el personaje recorre estas cosas y todo eso ¿no? Vamos a ver ¡No! ¡Quítate! Estúpido personaje. Uh. Maldita sea, un chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. Que son ciegos, más o menos ven por medio de sonidos, como murciélagos. Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderte. Así te encuentran. Wow. Eso es este sitting. Están metiendo eh, mecánicas en el juego mientras tú vas explorando. Y está bien, está padre, está muy chida. Algo que se vio también dentro del juego, digo dentro de la serie, es muy padre, muy padre por cierto Muy bonita Ah no manches Sigues a una chica que lleva 21 horas en stream, wow Creo que Shushin ya debería de hacer su, su este, ¿cómo se dice? Su extensible Para sacar unas 30 horas de stream <risa> ¿Ya nos teníamos agregados? Creo que sí, yo sinceramente desconozco, Fabi Perdón, estoy estoy bien mal Acá No sé ni a quién sigo Ni quién me sigue Uf. Ratas Ratas, ratas, ratas Ah, qué bonito la cabeza. Ah, todo bien bonito. Ay, güey. Falta esa atmósfera. Falta esa atmósfera, esa de que... Ay, güey, Se es hace un edificio que está cayendo. No se sintió tanto. Otra vez porque pues, la cosa es distinta acá. ¿no? Es distinto todo lo que, lo que jugamos y exploramos y buscamos acá para crear nuestro inventario y todo eso. ¿no? Muy, muy distinto. Dame una mano con esto. Ah, muy bien, Fabi. ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños, Fabi? Shit, Casi lo mata oh, gracias. ¿Estás bien? no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Eso fue intenso. Tú lo dijiste. La voz está chistosa Me gustan mucho las voces de estos personajes En español está bien chingón Véndate. Pulsa para fabricar ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito! Como ya me lo terminé, pues ya, todo va chido, todo va bonito, todo va chingón. Tengo varias ese, habilidades que ya desbloqueé y todo eso. Y pues sí, está, está chingón esto. Digo, este es un paseo por el parque, al final de cuentas. Vamos a usar a la... vamos a llenarnos de chingo de cosas <risa> ni valió la pena creo. <risa> Ay, Qué poca madre un uh, bastillas todavía en pinche empastillado así voy a llegar al, al siguiente nivel Ah, esto de que cuando falla la, la lucecita, la linterna y este mueves el control para darle batería, está bien chingón. Está bien chingón, está bien chingón. No sé si lo tengo activado o no. Creo que sí, ahorita voy a checar. Pero está bien chido. Por acá ya. Chinga tú Esa posta, bien chingona Bueno, creo que ya vamos adelante. Allí arriba, mira. ¿Qué vamos. Solo fíjate si podemos pasar. Muy <coughs> bien. Está despejado. Vamos allí. Bien, niña, es tu turno. Vamos. Lo tienes. Eso es. Le faltó, le faltaron más este chasqueadores al, al, a la serie, a este capítulo de la serie, ah, la madre. Pero lo puedo matar, ¿no? Ah, sí, con la daga Sí, necesito daga para los chasqueadores No recordaba eso Maldita sea Gasté una daga Ojalá valga la pena No hay nada Maldita sea Ah, mira Trapo Ojalá valga la pena ya me están dando un poquito de ganas de entrar al, al, a la segunda parte ¿eh? como que ya siento como que ganitas creo que es todo Eli estás bien salvo que me dicen los pantalones estoy bien vamos mm -hmm. grandes diálogos grandes diálogos grandes diálogos Level 6 Pueda disfrutar un poquito más de estos diálogos dentro de la serie en capítulos posteriores, ojalá. Pero siento que va muy rápido. Siento que van a omitir varias cosas. Que sería padre que pusieran, pero bueno, ah, veremos qué tal avanza. ¡Ay, güey! sí una experiencia uf, diferente con respecto al videojuego y este la serie, obviamente ¿no? Lo que están haciendo bien es que están sabiendo capturar la esencia del juego. Pero siento que hay cosas que han cambiado que no están tan chidas. No están tan padres. Que no puedo aceptar. Como purista. Uh, más armas. Un revolver armas, pues más armas Que la cantidad de fundas que tienes Las armas extras Se almacenan en tu inventario Y puedes cambiar tu arma por un arma Equipada uh -huh. Uh -huh. Ok uh -huh. jajaja <risas> Okay, ah bueno, es que ya aquí tengo el upgrade del, del, del, de todo lo que puedo cargar, entonces yo no tengo problema. se muestran, ahí está a la madre son un chingo no me pueden, bueno puedo tener el la lucecita prendida y sin pedos voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo este de manera sigilosa se puede, se puede, yo sé que se puede Pues creo que es por acá sin despertar a estos cabrones <risa> sin despertar a estos cabrones <risa> ah lo de los cristales romper crist vidrios pisar vidrios este este para hacer ruido está chingón Esto estaba bonito me gustó mucho eso. Se ve que ese conoce su juego NO es. Esos güeyes sí pueden ver Vale, madre Bien, baja. Ah, eso es lo que me gusta Está bonito Chale me Joel. <risa> de aquí. Ah, había olvidado esa, ese detalle Que esos güeyes todavía pueden ver Puta madre Si sí, no, son los que pueden ver Ya no me acuerdo Ya su madre ya gasté mis pinches dagas Perra madre Ah, ni pedo Así se aprende en la vida Prueba y error, prueba y error No hay di otra, no hay di otra Creo que ya no hay más, verdad Cositas acá No, creo que ya no Qué gran error hacer esto. Bueno, ni pedo, ni pedo. Será para la próxima. Para la próxima si sí lo haré bien. Ahorita pues nada no, ya todo está tranquilo. Ahí eso está tranquilo. Bueno según recuerdo eso está tranquilo. No es sin bronca se puede hacer esto. Qué pedo bien te ve. Puta madre. Muy bien, espera. maldita inteligencia artificial. Alcohol. alcohol del 96 Vamos bien Va todo bien chingón Todo bien, bien chingón Vamos hacia abajo Comencemos. Podemos por aquí. Cúbrete. Eh, esos diálogos son muy bonitos Porque te eh, ayudan A conocer un poquito más de los De los personajes y este, Al menos en este caso Dices, ah bueno, está chingón, ¿no? Qué bonito, escuchar A Tess decir eso Oye oh, mira, después de esto tengo, tengo planes a futuro Después de esto quiero hacer esto, esto Porque ya está uno cansado ya ya la vejez uno lo... La está deteniendo. Ya no puede hacer las mismas cosas. Y pues sí, qué chingón. Qué chido, qué bonito. Por aquí. Eso es lo padre del juego. Poco a poco te da pistas de varias cosillas. Importantes Muy muy importantes Que van a ayudar al desarrollo de la historia Uff Prácticamente si no le pones atención a esto Vale madre Mira su manga Una luciérnaga sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad Queremos que haya alguien vivo que nos encuentre en el punto de entrega. Me encanta esto. Le prende fuego. Y después, la guarda. Le prende fuego. Y después, la guarda. Qué mamada. Esa ambientación está hermosa, hermosa. Bueno, el sonido, el sonido, todas. Birds of Prey. Miren, ya ven. Birds of Prey. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Vamos a seguir. Oh, mira, aquí está otro, otra luciérnaga Puro papalatas, según Joe Es que sí, no mames Puro pendejo ¿Qué? La le sobrevivir, ¿no? Es mamadas de que... Ay, sí, cosas bonitas y todo eso Ah, mira, esto es tuyo, todo esto, cabos No, es Cosa de sobrevivir, matar gente Fuerte, no tener miedo por allí, nos ven. Mierda. Dios, casi logramos salir. Bien, Joel, ve al frente. Yo cuidaré atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa qué pase. Sí, mantente alerta. Lo no tengo. Uh, una eh. Te muevas morra, te van a matar Si pisas cristales Te escuchan Tengan cuidado Puta madre ¡Chinga tu madre! ¡No! ¡Puta madre! <ríe> Perdón <ríe> Me regreso bien ¡Ah! Hijo de tu pinche madre Estoy valiendo en madre Yo me pedo valió ah, madre Esto va para largo No me está gustando ¡Chinga tu madre! Todo por pinche trabancado Por eso, por la trabancada. Bueno, que de hecho podría hacerlo más rápido Pero... Ay, maldita sea yo Que quiera hacerlo Con sigilo y todo Cuando no tiene caso, pero bueno Eh... Así ah, cierto. Que esta es la safe. La caja de ah, la bookstores la tengo también es safe. Así. La caja fuerte de la librería. ¡No mames! Ya no recordaba que los personajes te estorban un chingo. ¡Qué bonito! Recordar es volver a vivir. <ríe> Esta es la bookstore. Y la caja fuerte creo que es acá. Aquí está. Ah, ¿eh? ah la madre. Creo que sí hay problema, ¿verdad? 43, 78 Ay, pinche idiota No te pide el número <risas> Aunque tengas chicadera ya No hay problema Rápido, Joel Joel, Holiness Joel Holiness Joel, Joel. No recordaba lo tanto que te estaban a estos personajes. Es acá, ¿no? Por esta ventana, vamos. Ay, qué idiota, le eh. di la vuelta a todo. La arruiné. Y me equivoqué. Y... Es por acá. Ajá, me... Ay, qué idiota. ¡Ah, acá No, ahí está, aquí estaba, puta madre. Casi salimos a esta, vamos, mierda. Qué estúpido. Es bueno tenerte por aquí. Qué idiota. Pero me lo merezco. Por menso. Los quiero matar, pero... Es lo que quería hacer sí. <ríe> Creo de acá al museo O sea, es, Pasamos todo esto Bien, vamos. Todo lo del hotel Y después de aquí Lo que es el museo, y pues bueno Eso también se pone complicadillo, ¿eh? Dios santo, realmente lo logramos ¿Están todos bien? Sí, vamos Ustedes son bastante buenos en esto Se llama suerte Se va a terminar Qué bonito. Eso, eso eso, creo que hizo falta que dijera en algún momento el yogul de la serie. Es suerte. Y se nos va a terminar. ¿Hacia dónde vamos, Tess? Uh, <coughs> el está en esa dirección. me iba a hacer mi estupidez de ir corriendo y se me ha olvidado varias cosas se me han olvidado varias cosas de hecho ¿Algo más por acá? Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que hay más en el área. Debemos irnos. Bien, aquí vamos. Suban sí varias cosas Saltado dentro de la serie, tomando en cuenta que este es uno de los primeros capítulos. Chinga tu madre. Ay, güey! ay, güey! ay, güey! ay, uy. Ah. Qué horrible. Cosas chistosas este Que salen dentro de la serie que le cambiaron No me gustó que le hayan cambiado Bueno, eso es lo que ya cree <risa> Pero cómo te mordieron Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona Sí Me escapaba Estaba en un internado militar ¿Te escapabas? Tú sabes Exploraba la ciudad, en el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió y eso fue todo. Entiendo. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieran? No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola me sorprende que no te haya disparado. Así lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. Creo que aquí hay. No, no hay nada. No, sí. Pastillas. Todo empastillado. Puras drogas. Díganos las drogas, por favor. Creo que ya no tengo que. Ah, sí, ya no. Ya tengo que. Ya mis armas están chingonas. Qué bonito. <risa> y aún así estoy valiendo madre. <risa> ah, ¡Qué gracioso! Mm -mm, mm -mm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, no. Ah, ya sí ya sí Que voy a hacer Algo que descubrí que tenía que hacer cuando estaba lleno Es crear cosas para mi Crear cosas dentro de mi inventario Porque este Así ya podría llevar más cosas Y estaba completo, ya tenía más cosas y así Entonces este me evitaba ese desmadre Así también evitaba dejar Cosas que eran importantes. Ah, creo que aquí es el museo, ¿no? Sí, es el museo. Aquí suceden cosas horribles, horribles, horribles, que les digo. Oh, ¡Uy! Lo siento, esa fui yo. Lo siento, vamos, quédense cerca mío. Mm. Ay, qué vamos Ya tengo todo, a ver... Ah, oh, sí, casi tengo completo alcohol. Mm -mm. Puedo hacer una de fuego, ok. Tomaré. ¿Por qué no? Oh, yeah. Upsi. Se cayó. Ah, entonces esta uh, Prácticamente es un viejo museo, algunas cosas que no siento que han. Entonces, no utiliza nada. Voy a hacer otra. Para poder llevarme esto. <risas> entonces, todo lo que se vio prácticamente de la serie. Fue unas cuantas cosas, decorados pequeños, nada del, del, del, del hotel El hotel, no sé por qué, ni siquiera un hotel, era un edificio de oficinas Me parece, era una oficina nada más, no era ningún hotel, el hotel es otro lado De hecho es lo que no me gustó, el hotel está más, más alejado, muchísimo más alejado Y lo adelantaron demasiado Al menos, por lo menos el escenario ¿no? del, del hotel lo que sí es el, el museo, que se vio que entraron al museo y todo se desmadre, ¿no? Bien, cuidado con la cabeza. <risa> ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda, hijo de...! Uh. Uh. John. ¡Estoy vivo! ¡Hallaré la forma de llegar hasta allí! ¡Mira, están aquí! ¡Tres! ¡Corran, ¡Corran! Muy padre, muy bonito Ahora sí puede matar a estas cosas sin tanto problema Ahora sí, ahora sí, matarlos Ay no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, atrás! no, no, no, Va a venir para acá, ¿verdad? Hijo de super madre Ah, no No ah. Se puede, se puede, se puede Ah, ah qué bueno Y falta esto otro ya viene para acá nada más está dando vueltas en esa parte acá oh, ah no no o sí no sé no lo sí ah ya ya ya ya ya no no no no no no mejor no mejor no mejor no ah ya me la arruinaba ya ven ah perfecto bueno, ya se me acabó mi, mi este Mi cuchilla improvisada Que quieren nada más verdad Ah sí ya perfecto No, creo que no nada más. Entonces aquí se cayó ustedes madre. Ojalá que hayan cosas. No, vida, no perdí. Mm, nah, ya, ni pedo. No, y creo que ni valió la pena chale, no vale la pena, vamos bueno, bueno, más o menos no, sí ah, más o menos, ah, algo algo, algo, don algo, don algo, don, algo, don, algo, don algo, don, algo, don, no, no hay nada acá tampoco por acá vengo de acá se puede abrir esta puerta no vi nada hace rato ay wey ya es tarde <coughs> ah, tengo bastantes balas no hay nada acá vamos a esta sección ahora Igual no hay nada acá. Uh. Uh. Uh. Uh. Me gustó esto porque, ah, sí, ah. es cosa de dar dando vueltas por todo el, y este, golpearlos cuando, ah, no, ay, eh. no, ah, Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, ¿Ese era el truco? Que era prácticamente dar vueltas por todo el escenario. Estaba bonito. Me agrada mucho. Me tardé mucho para descubrir esto. Porque este... Uf, en... En este. Encallado, pa la madre. Oh, qué complicado. Pero qué bonito. Qué satisfactoria. ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire. Por aquí. Así llegaremos al techo. Híjole. De aquí, los que ya vieron la serie, pues saben qué es lo que Creo que no hay nada más En mi inventario Voy a tener que crear Uno de vida Y Uno de fuego ¿Y tú, niña? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? <ríe> sí, cuentan Bien entonces estoy bien Grandes diálogos Muy bonitos diálogos Buenos diálogos Preciosos diálogos Todo bien chingón Deberíamos poder cruzar Ahí está nuestro edificio. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? No hay nada más. La tabla... Podemos agarrar, escoger entre dos tablas. Retroceda. La más lej lejana. Claro que la más lejana. Más trabajo. porque se pondrá un poco... <ríe> bueno, eso es todo lo que esperabas. Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos, por aquí. Hey, continuemos. Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señor. <ríe> Gran química entre ellos dos. E eh, igual entre la niña. Perfecto. Muy bonito. <ríe> Está justo en esta esquina. Vamos. Sigamos adelante, niña. Mm, no hay nada. No, ya no hay nada. De esto ya no me acordaba. Acortaron mucho. Las cosas en... En la serie, ah, mira Mira esto Hay un nuevo equipo de Luciana en su brazo ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán, pero ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé Mira, todo estará bien Bien Tiene que ser así Ruta militar, diario de operaciones, mapa de lucidez, órdenes de, lucienio, ¿de mapa de rutas de patrulla, órdenes de, lucienio, ¿de eh, patrulla del área de encuentro. <risa> <risa> <risa> <Yeah>. <risa> ah, tengo que llevar a esta chica. Tene. Ahí por encima Allí vamos En la recta final, Tess Bueno, sí, hicieron un cambio muy grande Con respecto al escenario Gigantesco, gigantesco Todo estaba inundado y afuera, no sé nadar. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. Me alegra que Marlene nos contratara, a chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Uh, solo trato de decir gracias. Sí, seguro. <risa> no sé nadar. <risa> Instinto. Mejor escenario Obviamente Muchísimo mejor La esencia, la esencia ¿Qué es lo que importa? No, mejor esto Pero bueno, ya Vamos, vamos, vamos ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez eh, tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con ¿Tanto esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. Es nuestra oportunidad. ¡Se acabó, tes! Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. ¡Por Dios! Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Oops, ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. ¿Sabrá dónde ir? No, no, no, no, no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No! ¡Solo vete! Vete, maldición. Ellie. Lo siento, no quise que esto sucediera. En marcha! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos eso! Detente. Oh, ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes, debemos movernos. Oh, cielos. Solo sigue avanzando. Objetivo neutralizado. Mató a dos de mis hombres. Entendido. Dios mío. Tú, ve por esa puerta. Tú, es... Sí, señor. Pronto estarán aquí. Debemos movernos. ¡Joel! Lo tengo. Mantén la cabeza abajo. Separes, vamos. Revisa por aquí. Sal de ahí, cobarde. Bien, bien, vamos, Eli. Pasaremos por ese pasillo. Mantente abajo, no sé cuántos más hay. A los últimos dos. Escuche que uno era una niña. Eso importa, mataron a varios de los nuestros. Dios. Ey, después de. su pecado! Dios! Allí está la salida. La veo. soldado por allí. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. ¿Los viste? No, el lugar está vacío. No vi nada. Voy a ir por acá. Revisen por allí. En serio, tenía muchos, muchos deseos de ver esas máscaras Maldita sea menos eso hicieron bien Más o menos Pero si sí, faltó lo de las esporas Que estafa Que hubiera gustado ver eso eh Se podían dar cuenta ese, ese final bien raro Con ese Medio beso O algo así Que al menos acá dentro de la historia Yo sí esperaba ver eso Nunca pasó Y creo que de alguna manera <ríe> eh, lo, lo, lo iba a esperar Ver Este En la en la serie, como dije, como que sí, siento que sí, como que se quedaron con con ciertos deseos de hacerlo, pero en vez de eso <risas> hicieron con un zombie besar a la morra, chale, qué, qué cosa tan pinche rara. ¿Como por qué, no? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer o okay? qué? O sea, sí estuvo bien, pero pues como que no tan, tan, tan bien. Ah, que por cierto, estoy abarcando cosas que no debería de abarcar. Porque, pues en, en, al final de cuentas, dentro de la serie. Eh, pues no pasó nada de esto. <ríe> es lo que, lo que estaba. Lo que, lo que estaba hablando, no me gustó esa idea de la inteligencia de Colmena. Entonces, um, pues prácticamente le dieron algo que no, no, no se ve dentro del del juego. Ah, mal estorbo. Hey. Oh, no sé nadar. Algo se nos va a ocurrir. esa inteligencia de Clomena no estaba dentro, no estaba acá, no está, nunca hablando sobre, al respecto. Entonces, pues, como que siento que no me agregaron cosas que no deberían, que enriquecen y cambian ciertos aspectos, pero que por otro lado, pues, no, no van. No van, no van, no van. Y ya dejé a la niña. Para que no sabe nadar. No puedo meterme en poca, poca, no puedo. Creo que ya nunca nadaron, ¿verdad? Dentro de él. <ríe> Como no sabe nadar, tiene que pasar por ahí. Qué gracioso. Creo que yo me tengo que nadar. A terminar de nadar y buscar esto, ¿Felly? estoy bien. La parte de nadar. Les va a quedar bien chingona. <ríe> uh -uh. Necesito que la niña pase. Hay una escalera. Tal vez podamos usar eso. <susurra> okay. No hay nada, no me acuerdo, la verdad. Eso ya no, tan, no vale tanto la pena. No me estoy jugando, ay, Ay, eh. wey, oh, oui. ya menos me lo ahogo. O oh, creo que sí me <risas> oh, matan. Hay algo allá abajo. Por aquí debe de haber algo, según yo recuerdo. Aquí está esta madre ahí. va va va va va va va ay güey ay güey ay güey La inteligencia de Colmena no me gustó eh, Que hayan hecho cambios Con respecto a Eso para poder evitar Todo lo que se vio en el juego uh, eh. Y listo Aquí es donde termina Aquí termina todo Así es okay. como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie acerca de tu estado Pensarán que estás loca o querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Allí vamos Muy bien y pues entonces acá se queda ah, bueno que se acaba la cinemática sí porque este se supone que de aquí se va a ver a Bill y lo que se cambió es prácticamente ellos dentro de la serie Joe está buscando una batería para poder encontrar un auto y salvar a su hermano que se fue Creo que por culpa de los luciérnagas no sé muy bien. Pero acá el hermano de Joel ya se separó. O sea, estuvo un tiempo con ellos. Pero también eh, el hermano de Joel también estuvo con las luciérnagas y todo el desmadre. Pero llega un punto en el que se van. Eh, pero aún así, eh, Joel sabe dónde está su hermano. Entonces, eh, por eso acá dentro del, del juego, eh, Tess menciona a su hermano al hermano de Job, porque eh, él, él, como fue luciérnaga, él debe de saber a dónde ir para poder llevar a la niña. Así que lo que no sé qué van a hacer, que se van a inventar, lo que es lo que van a decir eh, dentro del, de la serie, es qué pedo, cómo van a hacerle para buscar, al, para buscar llegar a este nuevo lugar. Sí o el donde se supone que es el centro médico de las lucirenagas y investigando investigando y todo ese desmadre así que pues se supone que primero por lo que entendí dentro de la historia de la serie es que van a ir a ver a Bill y después de Bill quién sabe tal vez ahí si sí encuentren la batería del, del, del, de la camioneta o del auto, el auto que necesitan eh, que como se dan cuenta avanzaron bastante y se van a ir a buscar al hermano de Yao Y oh, No sé qué desmadre van a hacer Pero bueno, pues aquí se acaba Aquí se termina Y pues... Ah, eh, digo Muchas cosas, muchas cosas Es hermoso, es hermoso Todo es muy bonito, todo es muy muy bonito Como se podrán dar cuenta a ver qué tal se pone el siguiente episodio de la serie.